¿Cuándo se aprobarán por completo las vacunas contra el COVID-19 e importa si lo están? En muchas regiones de Estados Unidos, la variante delta de SARS-CoV-2 ha provocado que la pandemia de COVID-19 vuelva a aumentar. El promedio de 7 días de nuevos casos diarios de la semana pasada aumentó en casi 70%. Las hospitalizaciones han aumentado en más de un tercio, según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Parte de la razón es que menos de la mitad de la población estadounidense está completamente vacunada. A algunos científicos y médicos les preocupa que la desconfianza a las vacunas se alimente por el hecho de que las vacunas disponibles en los Estados Unidos, hechas por Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson Johnson, han sido autorizadas de emergencia, pero aún no han sido aprobadas por completo por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Activistas antivacunas, presentadores de programa y políticos de extrema derecha han hecho de estas vacunas un tema controversial. ¿Por qué aún no se han aprobado las vacunas disponibles en los Estados Unidos? Las tres vacunas han recibido una autorización de uso de emergencia que la FDA ofrece durante las crisis como una forma rápida de dar a las personas acceso a medicamentos que pueden salvar vidas la pandemia de COVID-19 marca la primera vez que se conceden autorizaciones de emergencia para nuevas vacunas. Para recibir las autorizaciones, los fabricantes de vacunas tenían que seguir un conjunto de instrucciones que pedían datos de seguridad y eficacia de los ensayos clínicos en los que participaron decenas de miles de personas, así como información sobre la calidad y consistencia de las vacunas. Pfizer y Moderna recibieron una autorización en diciembre de 2020. Johnson Johnson llegó en febrero. Basándose en los datos del mundo real que han recopilado desde entonces, Pfizer solicitó a la FDA la aprobación completa a principios de mayo y moderna el 1 de junio. Se espera que Johnson Johnson siga pronto. ¿Cuál es la diferencia entre la aprobación completa y una autorización de emergencia? Se diferencian en que habrá un control de calidad aún más estricto. La agencia analizará datos adicionales de ensayos clínicos y considerará datos del mundo real sobre efectividad y seguridad. Inspeccionará las instalaciones de fabricación, sin embargo, la FDA ya está familiarizada con gran parte de los datos, por ejemplo, sobre los efectos secundarios muy raros causados por las vacunas de Johnson Johnson y Pfizer, que no aparecieron en los ensayos clínicos. ¿Cuándo podrían aprobarse las vacunas? La FDA aceptó la solicitud de Pfizer bajo revisión prioritaria, lo que significa que se moverá más rápido que durante las revisiones estándar, que generalmente toman al menos 10 meses. La agencia ahora tiene hasta enero de 2022 para revisar los materiales. Eso parece mucho tiempo, pero la semana pasada un funcionario de la FDA le dijo a CNN que es probable que la decisión llegue dentro de dos meses. Dijo, la revisión ha estado en curso, es una de las prioridades más altas de la agencia y la agencia tiene la intención de completar la revisión mucho antes de la fecha de enero. Confirmó un oficial de prensa de la FDA a Sainz en un comunicado. La FDA no ha aceptado formalmente la solicitud de Moderna, posiblemente porque la compañía aún no ha presentado todos los materiales requeridos. ¿Convencerá realmente la aprobación a más personas para que se vacunen? La aprobación completa podría ayudar a superar la desconfianza a las vacunas. Alrededor del 30% de las personas no vacunadas dicen que estaban esperando que las vacunas recibieran la aprobación completa según una encuesta de 1,888 adultos realizada en junio por la Kaiser Family Foundation. Para las personas que realmente están en contra de recibir la vacuna en este momento, no sé si la aprobación completa va a ser una gran diferencia, dice crítica Kupali, una doctora en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur, que dice que muchos de sus pacientes desconfían de las vacunas contra el COVID-19. ¿La aprobación allanará el camino para las vacunas obligatorias? En Francia, donde la reticencia a la vacunación también está siendo alta, más de un millón de personas se inscribieron para una vacuna después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara el 12 de julio que la vacunación sería obligatoria para los trabajadores de la salud y que se requerirían pases de salud para ingresar a centros comerciales, bares, restaurantes y otros lugares públicos. Pero esas medidas también resultaron controvertidas. Decenas de miles de personas tomaron las calles francesas el sábado en protesta. ¿Es seguro obtener una vacuna que solo tiene una aprobación de emergencia, no una aprobación completa? Todos los expertos con los que Sainz habló tenían el mismo mensaje. Los datos acumulados hasta ahora muestran que las vacunas administradas, así en los Estados Unidos, son muy seguras y muy efectivas. Las vacunas son un regalo, dice Cody Meissner, pediatra del Tough Children's. Hospital especializado en enfermedades infecciosas y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la FDA. Todos los adultos deberían recibir estas vacunas.